La reciente aproximación de nuestro planeta vecino, que se produce una vez al año, ha permitido a los científicos estudiar, una vez más, ese fascinante y controvertido lugar. Como siempre ocurre en estas aproximaciones, el lado nocturno es el que se encuentra en dirección a Marte, para eterna frustración de nuestros científicos. Lo que sin duda define al tercer planeta es un cermizo color azulado, cuyo origen sólo se comprende parcialmente. Dos tercios de la superficie están cubiertos de agua líquida, y su atmósfera es mucho más densa que la nuestra. ¿Hay vida en el tercer planeta? No disponemos todavía de una respuesta concluyente, pero los científicos dudan de que esto sea posible. La atmósfera está contaminada por el elemento oxígeno, extremadamente tóxico y corrosivo, y que afortunadamente no se encuentra en Marte. Además, su elevada densidad provoca vientos mucho más fuertes que los nuestros, estos, en combinación con la enorme cantidad de vapor de agua presente, provocan fenómenos meteorológicos de una extraordinaria violencia. Es difícil imaginar que alguna forma de vida pueda resistir esas convulsiones naturales. ¿Qué provoca la presencia de tanto oxígeno? Se ha especulado con la existencia de musgos similares a los que se hallan en Marte, que también liberan un pequeño volumen de oxígeno, pero no es posible que exista la cantidad suficiente de plantas. Esta carencia podría compensarse con unas plantas de mayor tamaño. Pero nos encontramos aquí con otra objeción a la vida. El tercer planeta tiene el doble de diámetro de Marte, con lo que su gravedad se calcula que es entre 3 y 4 veces superior a la nuestra. No es posible que puedan desarrollarse grandes plantas con una gravedad tan agresiva. Es imposible la presencia de animales, salvo quizás los muy pequeños, ya que su propio peso los aplastaría. Pero he aquí un dato positivo. Cabe la posibilidad de que haya evolucionado vida, capaz de vivir dentro del agua, ya que es un medio que suaviza el aplastante efecto de la gravedad y además protege contra la violenta atmósfera. Con dos tercios del planeta cubiertos de líquido, no resulta una idea descabellada. Sin embargo, no debemos olvidar la mayor objeción a la vida: en el lado nocturno, se han observado repetidas veces luces que cambian de lugar. Todos los científicos coinciden en que se trata del fenómeno llamado fuego, una violenta reacción del oxígeno atmosférico que libera grandes cantidades de luz y calor. No es posible que la vida pueda sobrevivir a una atmósfera tan violenta. Por lo tanto, abandonen las fantasías de ciencia ficción sobre civilizaciones vecinas, ya que si existiera vida, esta sería muy primitiva y microscópica.